Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 240. El miedo, de la clase que sea, no está justificado. El miedo es un engaño. Da testimonio de que te has visto a ti mismo como nunca podrías ser y por lo tanto contemplas un mundo imposible. Ni una sola cosa en ese mundo es verdad. Sea cual sea la forma en que se manifieste, solo da fe de tus ilusiones acerca de ti mismo. No nos dejemos engañar hoy. Somos los hijos de Dios. El miedo no tiene cabida en nosotros, pues cada uno de nosotros es parte del amor mismo. cuán infundados son nuestros miedos. ¿Ibas acaso a permitir que tu Hijo sufriese? Danos fe hoy para reconocer a tu Hijo y liberarlo. Perdonémosle hoy en tu nombre para poder entender su santidad y sentir por él el amor que tú también sientes por él. El miedo de la clase que sea no está justificado. Amén.